Hola bueno, a todos chicos, estamos aquí en una partida de Leila y o Korino Time y vamos a iniciar el completo de este juego. Muchas gracias a todos por estar aquí viéndome, les, les agradezco eso. Y, y para cada partida le colocamos aquí nuestro nombre, en mi caso será Yosuan Listo. Y chicos arrancamos Ok, nosotros eh, nosotros en este punto de la historia no tenemos nada. Pero de lo pronto la tenemos.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 El poder del árbol de justo es suficiente para vencer el mal. Ok, Este chico sin nada somos nosotros. ¡Hola! Hola, Navi No somos flojos, no arrugamos, Bueno uh... oh, chicos, oficialmente de, de, de, desde ahora tenemos a que no está ahí. Eh? por la aventura y va a ser también nuestra esta compañía. Bueno chicos, salimos de nuestra casa. Ok chicos. Chicos, lo primero que tenemos que hacer chicos es... Primero ir obviamente directamente a, a, a hablar con el ganar por deck. Okay. Saltamos. Y, sa y, y, y salimos más rápido. Y pues podemos hablar con ella. Tenemos que ir chicos a hablar con el Granambul chicos Pero chicos, antes de eso tenemos que ir primero Conseguir una espada y un escudo ¿Por qué? Porque, porque cuando vamos a hablar con el Gran moldeco, Hay un tipo que no, que, no, que no nos va a dejar entrar por hablar con él Porque no cree y dice que si queremos entrar Tenemos que entrar con una espada y un escudo Así que tenemos que conseguir la espada y el escudo La espada se consigue por acá hay que entrar y buscarla Ojo, tiene, tiene que tener cuidado con una roca Ok, ya tenemos dos rocas y la roca está aquí Y esa roca, hay, hay, hay que tener cuidado con ella porque si no, esa roca nos hace daño okay. Y está, en este cofre, está la espada, coquilla Y nos va a servir por el resto de la aventura Está. Bueno, chicos, tenemos que equiparlo. Por ahora en objetos no tenemos nada. Pero, pero aquí la equipamos. Ok, ya tenemos espada. Chicos, y los siguiente chicos, miren, ve. La roca me... Me he mojado muy fuerte. Bueno chicos, y... Uy, si, que me me pega. chicos. <ríe> Lo siguiente chico es, chico, es ir a conseguir dinero lo más rápido que puedan y posible. Conseguir cuántos? 40 rupias. 40 rupias es, es dinero suficiente para, para, para comprarnos el escudo si va a ser de madera. El dinero, el, el dinero se puede conseguir, este. este aquí. Lo no matan con el escudo. Si no matas o o en otro caso te vas tiran, tirando rocas. Ay. Por ejemplo así. Podemos la lo que la tiramos. Listo. Hay, ro hay rocas que sueltan dinero, otras no, pero ot otras no, otras sí. Por ejemplo, esa roca sueltó dinero. Esta también sueltó dinero. Por ejemplo, esa no. Y esta, esta, esta no se Y esta, tampoco, esto tampoco. Y, y, y, y, y si sí, es así, esta tampoco. Ahora chicos, acá una roupia y le y leemos el letrero casa de miedo si sí, no estoy mal por acá hay una casa donde había dinero ah chicos sí, por acá en el CP también, también hay dinero en el CP hay dinero lo voy a conseguir y si y si por acá voy a conseguir dinero chicos sí, otro, otro curioso es, es que cuando vean ustedes, es, cuando ustedes, cuando ustedes vean esa cosa blanca Ustedes ustedes allá, adentro tienen que introducir unas, como unas arañas azules Una araña azules o una, azul una hormiga, unos, unos insectos Tienen que introducir ahí para que después consigan ustedes Aunque no, de ahí salga una araña dorada Esa araña dorada tienen que agarrar con una espada para que consiga un token dorado o un escultado dorado. A que cofres. Tenemos que abrirlo, abrirlo para conseguir dinero. Dinero, dinero. Dinero. Y aquí hay... Y aquí hay, un, y aquí hay una rupia. Yes, abrirlo. Bueno, chicos ahora que tenemos el, el, el dinero suficiente podremos entrar aquí al bazar Ahí está. ella nos va a dar consejos de cómo mirar arriba ese o consejo así y entramos al bazar o la tienda y vamos el escudo a 40 rupias a ver, está el escudo Bien bonito Y después lo equipamos Que okay, lo siguiente No, no más Chicos, le, le, le, le, le voy a revelar un secreto Un secreto Si, si, si entras por acá puedes conseguir 5 rupias Un secreto Ahora lo equipamos el escudo. Ok, ahí lo tenemos. Bueno chicos, ah, chicos ahora lo siguiente será ir a ir por acá. Que le el miedo a la persona que, que no deja entrar al ver el árbol. Se da cuenta que tenemos la espada y el escudo. ahora me dejan estar estas matas pueden chicos este darnos varas de que varas o ramas de Q, que servirán para poner juego oye o oh, el juego el, el juego, llévalo con nosotros juego cantero o también puede soltar este nubes no sé, de que, que que sirve para cegar a los enemigos dejarlos así como, como, para, como paralizados por un momento pa, paralizados por un momento ok ahí está el gran arbol de eco anhelado ya vamos con él él nos va a decir que tenemos que ayudarlo porque tiene adentro de una maldición no sé sea qué yo mismo tenemos que destruir este y tenemos que Destruir la maldición que tiene adentro. ¿Cómo? Adentrándonos, de, adentrándonos dentro de él. Ok. Dice que podemos nuestro coraje. Que tenemos que probarlo. Obviamente, nosotros tenemos el suficiente sufic sufic coraje para esta estará encargando, así que le unimos yes, sí. ok, y ahí nos da y ahí nos da el acceso la vieja helada y, y, y, y ella no va a dar consejos a veces en la aventura a veces, va a dar consejos listo, y bueno chicos gracias por ver este vídeo hasta aquí este vídeo y... Antes de irnos, tenemos que guardar la partida Ojo chicos, es importante, siempre, siempre guardar la partida Porque en un caso así de emergencia o un caso raro de la humanidad Se le llega a borrar el juego o algo O sea, se le llega o sea, a apagar un apagón o algo, tienen que guardar la partida ¿Guardan así? ¿Grabar? Sí, grabar, guardar la partida Y bueno chicos, hasta aquí llegamos chicos, gracias por todo por este video, por apoyarme Muchas, muchas gracias, muchas gracias Y bueno, hasta aquí damos todo Gracias y adiós